Yo lo que pido es justicia, 30 años, la pena máxima, porque mató dos hombres que fueron de trabajo serio, humilde y querido del pueblo. Fueron dos prendas, dos gente muy querido y muy serio y muy de trabajo. Yo soy la madre y fue bueno que una prenda ve que nos quitaron, porque ese hombre nunca tuvieron un problema ni con justicia ni con nadie. tengo y... eh, eh. ...donde me ha condolido demasiado... ...porque si este señor asesinador de, de gente por porque por quería, hubiera ido donde, mi, allá en mi casa... ...yo he traído pares de celulares de Nueva York... ...de mejores precios que hay que ir aquí toda mi hija... ...y yo le podía regalar, no la vida de mi hijo, sino... Eh, ...los celulares que quisiera... ...porque las condiciones mías no son... ...para maltratarme un familiar después que yo sufrí tanto criando mi diario. Y sí estoy muy dolido, muy dolido. Pero sí reclamo la justicia que actúe con lo que crean que merece. Porque el vacío mío no se llena. No se llena. Mi nombre es Ramón Concepción. Alejandrina Remigio Hernández. Soy la madre de Eudadio de Jesús Remigio. Eh... Eso fue domingo en la noche que él lo atracó primero, 18 de febrero. Le quitó su documento, le quitó eh, el dinero que cargaba. Parece que lo estaba acechando en una quincena para quitárselo todo. De ahí él entró a Pedra Limpia, porque era un grupito. Eh, era José Iván Betance. Eh, de ahí lo llevó, era tres esquinas, lo llevó a la casa donde el hijo mío vivía, Udalio de Jesús Remigio. De ahí volví y me le entraron a Pedra... a Pedra Limpia. Y de ahí fue el lunes, el día 20, llegó y, y lo acechó en la eh, que iban para ir trabajo, él y José Agustín Concepción. Lo acechó. Y cuando iban, había contraria en, en, la, en la calle 5, ahí mismo eh, eh, eh, José Iván Betance le, este, mató a Chelo primero, le dio dos tiros a Chelo. Y ahí dice que fue en defensa propia ese mentiroso. El hijo mío le dio nueve tiros y en defensa propia no se le da nueve tiros a una persona. Y de ahí, después que, que mató a Agustín, Agustín, el hijo mío se bajó a recogerlo. Y cuando se bajó ahí mismo, le, le entró al hijo mío, le pegó los nueve tiros. Y después que lo mató, salió y salió y entonces después llamó la, la, la, la policía. Y, y dijo que se iba a entregar, y entregó las dos al fuego que cargaba y dijo que lo mató a los dos. Alejandrina Remillo Hernández.